Hola, hoy voy a explicar cómo leer un recibo de energía en Colombia. Bueno, antes que nada hay que explicar qué incluye el costo de la energía que consumimos en Colombia. El costo unitario se compone de estos seis componentes. Ahí como se observa también en la figura explicativa. Esta figura la tomé de un recibo de la empresa de comercialización eléctrica Caribe. Los costos que se cobran son... CU, bueno, que es el costo unitario total G, que corresponde a la generación T, que corresponde a la transmisión PR, que corresponde a las pérdidas técnicas R, que corresponde a las restricciones D, que corresponde a la tarifa de distribución y C, que corresponde a la tarifa de comercialización Todas estas tarifas están reguladas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas que es la FEC, encargada de la regulación de las tarifas de energía eléctrica en Colombia. Entonces, ¿cómo se calcula el consumo? Eh, sumamos todos los valores que están aquí en la tabla y nos da un total de 474 pesos con 32 centavos. Hay que tener en cuenta que en Colombia hay un subsidio que depende del estrato socioeconómico donde está ubicada la vivienda. Para estrato 1, hay un subsidio de entre 50 y 60%, para el estrato 2 entre 40 y 50%, para el estrato 3 del 15%, el estrato 4 no tiene subsidio y los estratos 5 y 6 hacen un aporte adicional, no tienen un subsidio sino que pagan un valor adicional. 20%. El subsidio también depende de la altura sobre el nivel del mar donde está ubicada la ciudad. Para ciudades con una altura menor a 1000 metros sobre el nivel del mar, el consumo subsidiado es de 173 kWh y para ciudades con una altura mayor a 1000 metros sobre el nivel del mar, el subsidio es de 130 kWh. Se aplica a 130 kilovatios hora entonces como ejemplo digamos el costo unitario es el que calculamos anteriormente para un consumo de 200 kilovatios hora y una altura de 500 metros sobre el nivel del mar tenemos los siguientes valores para el estrato 2 tiene un consumo subsidiado de 173 kilovatios hora digamos que el subsidio es de 50% entonces a ese primer 50% se le aplica un subsidio y los siguientes 27 que completan los 200 eh, van sin subsidio entonces ustedes deben reemplazar sus valores en esta ecuación y les dará el consumo en sus casas vemos que para el estrato 4 como decía no hay ningún subsidio la tarifa es plena y el estrato 6 paga un 20% adicional hay que tener en cuenta que en la tarifa de energía también va incluido el impuesto de alumbrado público, que luego haré un video de eso. También en no todas las partes se cobra solamente la energía. Por ejemplo, en Bogotá se cobra solo la energía y el alumbrado público. Pero, por ejemplo, en, la, en ciudades de la costa se cobra la energía y el aseo. Y en Medellín, por ejemplo, se cobra en un mismo recibo energía, agua, gas y aseo. Entonces hay que sumar todos esos valores Adicionales. También hay una, algunas empresas de comercialización que ofrecen servicios de crédito que están incluidos en, la, en el recibo de energía. Entonces esas son cosas que hay que sumar aparte. Gracias por el video. Denle like si les gustó, suscríbanse y comenten si les gustó, si quieren videos de otros temas.